Hola, ¿cómo estás? Nuevamente María Soledad Solózano, etóloga felina con más de 15 años de experiencia de trabajar con gatos y hoy junto con Laika queremos hablar de otro tema supremamente importante porque los gatos son depredadores, les encanta cazar y debemos de aprender a cómo jugarles, a cómo no jugarles, eh, cuáles son como las herramientas que podemos utilizar en nuestra casa, no necesitamos nada sofisticado, pero sí aprender ¿Cuál es la estrategia? Porque muchas personas dicen, no, a mi gato no le interesa y debemos de saber generar ese interés con los gatos. Entonces tienes mucho que aprender, está muy pendiente que te vamos a contar.